Hola a todas y todos, vamos a realizar una serie de vídeos para familiarizarnos con las herramientas básicas de Genially, un programa creado por una empresa española y que está teniendo bastante popularidad por su utilidad a la hora de realizar presentaciones interactivas online. Vamos a partir de un nivel cero y pretendemos que realicéis un Genially por vosotros mismos. Para ello, os vamos a plantear una serie de tareas. Posteriormente, os mostraremos el Genially que hemos realizado de ejemplo. Empezamos entonces con el registro. Para registrarse, escribiremos en la barra de direcciones del navegador genial .li es. Le damos al botón intro e inmediatamente nos encontramos con su página de acceso. Una vez allí, pinchamos en el botón Regístrate. Aparecerá una nueva página en la cual vamos a crear una cuenta gratis. Hay varias formas de registrarse. Nosotros nos vamos a registrar con nuestro correo electrónico. Pinchamos entonces en Regístrate con tu email. Nos piden nuestros datos, nombre, email y contraseña con al menos seis caracteres. Los completamos y aceptamos la política de privacidad. Posteriormente, pinchamos sobre el botón Regístrate. Aparece una nueva pantalla en la que nos indica que personalicemos nuestra experiencia. Nosotros vamos a optar por el plan educativo. Le decimos Continuar. Seguidamente, tenemos que identificarnos. En nuestro caso, elegimos como profesores. Luego, indicamos la etapa educativa, Secundaria. Y le damos a empezar. Seguidamente nos indica si queremos descubrir todos los secretos del universo General. Le decimos aceptar y continuar. Como observáis, ya tenemos nuestro perfil actualizado, pero aparece una barra superior naranja que nos dice que tenemos que verificar nuestra cuenta. Para ello, nos iremos al correo electrónico con el que nos hemos registrado y simplemente clicamos en el enlace para la verificación de la cuenta. Este es el correo electrónico que hemos recibido. Pinchamos en Confirma tu email. Con lo que aparecerá una nueva página que nos indica que la cuenta ha sido verificada. Clicamos en el botón Listo y ya podemos iniciar sesión.